Hola otra vez. Bueno, vamos a ver, esta mañana me comentabais en el colegio que habéis tenido algún problema para hacer alguna de las actividades que os he, que os he puesto en, en Edmodo y estabais también teniendo problemas para personalizar vuestros avatares y... Bueno, lo que es en fin la tarea de personalización, que es esta que aparece en la pantalla principal o que cuando me voy a la clase aparecerá en esta parte derecha también. Bueno, como veis, Lorena ha incrustado un, un comentario en el muro y está bien, está perfecto. Quizá a lo mejor hubiera estado mejor contestándolo directamente aquí, escribiendo un comentario. Entonces, hubiéramos hecho un hilo, que esto se va a tratar... Eh, un hilo es eh, cuando se crea un foro de, de consultas o de, o, de, o de opiniones, pues eh, lo, lo suyo sería que continuásemos todos escribiendo a continuación. de acuerdo Entonces, pues, simplemente con clicar aquí o dar a comentar, pues podríais... Continuar en esta misma personalización, pero no es esta la parte que yo quiero que, que hagáis. Vosotros tenéis que realizar una tarea y entregarla para que yo lo valore. Entonces, si esta es vuestra clase y os vais aquí a personalización, os aparece el desplegable en el que os van a dar las instrucciones de cómo completar la tarea. Abriríamos la asignación después de leer las instrucciones. Y es creando una respuesta de texto como tendréis que contestar, ¿de acuerdo? Eh, añadiríais aquí, pues ya os digo, las pretensiones que tenéis para este curso, cuáles son vuestros puntos fuertes, de esta forma también además de que os puedo valorar la actividad eh, y puedo calificarla y puedo gamificarla, ya lo veréis eh, cuando la terminéis, eh, lo que hacemos es guardar un poco el anonimato porque al fin y al cabo se supone que estamos conociéndonos eh, en una plataforma virtual, no tenéis por qué conoceros previamente y a lo mejor es un poco cortante el hecho de tener que, que presentarte de una manera muy personal. Entonces, bueno, ya llegará el momento en el que tengamos que hacerlo. De esta forma, ya os digo, no solamente puedo calificaros, sino que además guardamos ese anonimato. Entonces, con, contestaríais con una, con una pregunta cualquiera y entregaríamos la asignación. Entregaríamos. Y por un momento, ya como podéis ver, el trabajo está entregado y se lo haremos saber a tu profesor que os valorará y os hará un comentario de retroalimentación. ¿De acuerdo? Por otra parte, si vuelvo a inicio veis que la segunda parte de la tarea es eh, completar tu perfil. Aquí veis, este es el mío, en este caso estaría vacío, simplemente con mi nombre de usuario, y viendo el perfil, os pues aparecerá esto. Bueno, pues, ¿dónde tengo que trabajar a partir de este momento? Acerca de. Tendría que actualizar la foto, para lo cual me pide que verifique la contraseña. Introduzco la contraseña. Y en este momento me deja ya subir una foto, ¿de acuerdo? La contraseña es la que hayáis vosotros eh, eh, creado o sea, al momento de registraros, ¿de acuerdo? No es ninguna ninguna otra. Ahora podéis facilitar dos formas: una foto real o una foto personalizada. Entonces, Lorena, por ejemplo, ha utilizado una personalizada. Lo suyo sería que os dieseis a conocer como una foto real, eh, pues a, a poder ser un primer plano, ¿de acuerdo? Y daríamos Update, que es la, la forma de, de colgarla. Bueno, en este caso yo voy a colgar esta misma. Y le daríamos OK. Una vez que hemos terminado con la actualización, es importante que me digáis cómo os gusta aprender. Entonces le daríamos al lápiz de edición. Y aquí hay tres cosas en concreto que son la práctica, la escucha o visualmente. Bueno, pues esta sería una forma eh, rápida de decirme qué tipo de inteligencia es la que os gusta más utilizar, pero siempre lo podéis también eh, incrustar en, en la parte que os he dicho de la edición, en la que podéis escribir. pero Oye, a mí me gusta la música, por ejemplo, pues selecciono la música y ahí vais a ver cómo ya en tu, en tu icono aparecerá. Y luego la meta profesional, bueno, pues normalmente pues aquí tenéis toda la, la lista de cosas que podéis eh, seleccionar y bueno, pues venga, vamos a darle a ordenadores. Bueno, pues en principio con esto sería suficiente. Eh, bueno, creo que con esto, hasta el punto que os he dicho, sería más que suficiente. De todas formas, quiero volver para explicar también el resto de cosas que, que he ido metiendo en el muro. No quiero que se sobrecargue, quiero que sobre todo lleve una línea eh, temporal un poco clara. Entonces, importante que veáis que tienen todos el, el momento y la fecha en la que fue creado. Eh, también quiero que veáis que eh, esto significa que al estar pendiente tienes que realizar la prueba y cuál es la fecha límite eh, en este punto podrías ver tu propia entrega o hacer la prueba la encuesta pues si quieres votar tienes que seleccionar uno u otro eh, esto es un pop up por lo cual en el momento en el que yo clique encima se abrirá un vídeo Eh, intentad leerlo, esto pues, es importante, es teoría que vamos a ir luego tratando en el curso y es una forma fácil de ir introduciéndola y entonces Lorena, si no te importa, pues este comentario cortaré, pegaré y lo voy a trasladar, aunque tengas que realizar la tarea finalmente lo voy a trasladar a continuación de la prueba de personalización y lo pegaré aquí para que podamos seguir Seguir trabajando todos en, en este hilo. De todas formas, ya os digo, componerlo todos en el texto de calificación, de perdón, de, de edición, sería suficiente. Bueno, pues de momento, hasta aquí. Eh, cualquier duda, tampoco tengáis ningún problema en escribirme un mensaje de directo, para lo cual, doy a mensajes, uno, y en este caso, creo que componer mi nombre, efectivamente, aparecería yo. Eh, para lo cual ya simple tendríais que, simplemente tendríais que escribir un comentario e ir enviando, ¿vale? Yo tengo la aplicación instalada en el móvil, con lo cual cualquier mensaje me va a llegar a tiempo real, ya me ha llegado el mensaje, eh, como si fuera una conversación de WhatsApp. Entonces siempre lo voy a tener encima. Así que cualquier duda que vayáis teniendo, me consultáis. Voy a volver de todas formas... Por un a, a mirar la primera prueba para que veáis que es diagnóstica y es la más importante de todas ¿vale? al hacer la prueba, igual, pinchando encima las instrucciones, no sé por qué pero las instrucciones eran bastante más largas y han quedado en eso que veis ahí pero bueno, que sepáis que es una, una prueba diagnóstica para lo cual eh, yo voy a, voy a utilizar los resultados para, para crear los grupos de la forma más heterogénea posible ¿vale? haríamos la prueba y, en fin, a contestar. Tenéis 20, eh, 30 minutos para contestar una batería de, 30, de 20 preguntas. Una vez que hayáis terminado, eh, enviaríais la prueba y eso es todo. ¿Vale? Bueno, cualquier consulta, chicos, ya sabéis que estoy a, a vuestra disposición. Venga, gracias. Un saludo.